Eh... Bueno, cuéntame. ¿Qué es lo que te quiere que te No Tengo atento de ganar. voy a arrechando. Pero con, con una intención, con algo que quieras. Pedir deseos concretos. Eh... Pedir deseos concretos. Sí. Esto, el secreto lo promociona mucho, pedir deseos eh, y yo, tal. Yo tengo mis dudas porque... Eh, el otro día me di cuenta de que yo, yo no sé lo que quiero. Yo puedo querer una cosa pero eso no me sienta mal, yo es eso? eso es lo que me viene mejor. O sea, como yo soy más listo que el azar. El azar me pone una cosa delante y yo quiero otras, ¿no? Porque creo que soy más listo que el azar. Y, pero el azar, pues, pues, pues el también es un habrá que respetarlo. Pero bueno, tenía la duda esa de, de, pedir, de pedir deseos concretos. Y una vez me la salté, una vez pedí un deseo. Era hace unos años. Y, me había, me había dado un subidón con María, una chica muy, muy guapa, me había dado un subidón, me había enamorado de Cachonde, porque era un, una fase anterior a la múmera, el, el amor de Cachonde, no, no, funcionó bien. Sí, estuvo bien, estuvo bien, pero no, no, sí, no, me lo no pongo. me faltaba, me faltaba y, y recuerdo que se me había dado el subidón era primavera, llevaba tiempo sin, sin follar y, y entonces me salté mi, mi, mi normativa de no pedir deseos concretos, dejar que el azar dispare mejor que Y me salté mi normativa. Entonces eh, eh, Gonzalo, el león de Dios, que también viene por aquí por la playa, capitán poeta, un día hizo un ritual, se inventó un ritual, entonces puso un pie en el agua y pidió un deseo. Amigos. Estaba solo en la playa. Dio otro paso en el agua y pidió otro deseo. Sí. Eh, porro. Y dio otro paso en el agua y pidió otro deseo. Sí. De y salió del agua y vinieron unos amigos, qué? yo entre ellos, y vino la Porque diosa el de San Juan. Se pidió con porro y se cumplieron sus tres deseos. Sí. yo me quedé... Con ese ritual no puede pero yo pues, no sé qué es que va a venir mejor a mí. ¿Cómo, ¿Cómo voy a ser yo tan visto de pedir un concreta? ¿Eh? Te trato por el demonio. Bueno, pero era primavera, llevaba mucho sin ya había conocido a María. Y entonces me puse aquí en esta esquina de aquí, del agua, y, y, y, y no hice lo de los tres pasos. Puse los dos pies, me planté con los dos pies. Claramente yo solo había pedido una cosa. Y dije: Follar, digo, no, hacer el amor con María. Pero lo pedí así. pedí un deseo confuso al Follar, no. Hacer el amor con María. Que tiene mucho cuidado con lo que dices. Follar, no. Hacer el amor con María. ¿Qué pasó? Pues que un tiempo pasó, sí. un tiempo llegó la noche de San Juan, de la noche de San Juan, la María, guapísima, mi punto vista vista, vestida para matar, iluminada por las hogueras, y de pronto veo algo en sus ojos que indica que, que, que, que, que puede haber sexo, la cosa que yo no estaba preparado para que. No estaba preparado. Y... Ella escribe los deseos de, de, los deseos de la Osa de San Juan en un papelito y quiere escribir algo? Yo me planto con lo que tengo que, que escribir, yo quiero eso. ¿no? Y entonces ella avanza concretamente hasta, ese, hasta esta esquina, en esta esquina fue, en esa esquina. A ver en esta esquina del agua, ahí es donde yo puse los dos pies al lado de la roca, donde puse los pies para pedir el deseo y donde un par de meses después ella se pone en el mismo sitio donde yo pedí el deseo. Vestida guapísima, fuegos artificiales, hogueras y yo me pongo al lado y y me vengo abajo <risa> No, no soy lo suficientemente, hombre. <risa> Quiere decir que, que no, estaba, que, las chicas son muy de, Yo no estoy preparada, yo no estoy preparada. Los tíos también no pasa eso. Claro. claro. Porque yo no estaba preparado para fallar. Y yo lo único que le dije fue. Una frase muy corta. Digo, lo, lo siento, no, no puedo pasar pantalla. <risa> Romántico. No, eso no fue muy romántico. ¿Hiciste el amor, tampoco hiciste el amor? No, bueno, entonces efectivamente se cumplió la primera parte del deseo, follar. No. no. Y estamos esperando a la segunda parte. Hay que más concreto universo. ¿Qué? Hay que ser concreta con el universo. Sí, sí. Recomendación de la diosa piruleta.